Mueve la cadera con calor de primavera a la orilla de la playa veo tu de Hawaii. que tu de Hawái. Siempre la marihuana, ganja de la colombiana, guacahuaca en la máquina en las estrellas de Hawái. Mueve la cadera con calor de primavera a la orilla de la playa que tu danza de Hawái. Sube el volumen, salí a la estación de radio Tuve momentos malos por estar mucho en el barrio Ahora no me quejo, me mandan saludos diarios Tres meses encerrado con puro loco yo una sí me sirvió poco Con el beat me loco quítale los cocos Pa' poner hoja y con un blonde de coco Con que y sí, loto, ya vendí la moto La cambié por un amplio, un bajo y una guitarra Para hacer música y ya no sentirme zarra Anécdota que tu papi te narra Ahora soy solista como Elvis Presley Dos, tres en hoja, robe a su baby Con este style ya le maté a Kenny Un vídeo bajo del puente gracias al Penny Mueve la cadera con calor de primavera A la orilla de la playa yo tu lanzadera. De la colombiana, guaca, guaca En la máquina en las de Hawái Mueve la cadera con calor de primavera A la orilla de la playa, vio tu de Hawái Vio la marihuana, ganja de la colombiana Guaca, guaca en la máquina en las de Hawái No estoy generando, pero me la paso relax high Estoy jugando con los ritmos siempre flying, flying, flying No estoy generando, pero me la paso relax high enemigos que empezaron siendo fans, se les subieron los humos, todos quieren hacer igual Me gusta lo bueno, grabo con Tecate like el point del flaco, edición especial Te tengo en la esquina, te voy a tumbar, finta, golpe, es un gancho, es un yap Como el canal, el orgullo nacional, Tecate, patrocinio oficial Más que real, desde Umbrella, papá, Uy, inspector de calidad eso no fue muy buen material No, no, no, no. no tiene el ritmo para ponerte a bailar No tiene el toque para ser profesional Pero es humilde, se lleva bien con los fans Es pacifista, pero en el round es letal Me llamo Alan, pero puedes decirme Me estoy generando, pero me la paso relax high Estoy jugando con los ritmos siempre fly, fly, fly Me estoy generando, pero me la paso relax high Estoy jugando con los ritmos siempre fly, fly, fly de primavera a la orilla de la playa vio no tu danza de Hawái bien fresca la marihuana, ganja de la colombiana, guaca, guaca En la maca, en las estrellas de Hawái Mueve la cadera con calor de primavera a la orilla de la playa Vio no tu danza de Hawái, bien fresca la marihuana, ganja